Bueno, además de comestibles, también se venden aquí otro tipo de productos. ¿Qué es lo que usted vende? De todo. Pero, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Hey. Bolitas. Dime algo de lo que tú vendes. dime. ¿Qué, ¿Qué es eso? Hey. Cepillos dentales. Uh -huh. Bueno, ella tiene de todo ahí que está vendiendo también. Aparte de alimentos, la gente vende aquí. Eh, otro tipo de productos. Aquí vemos que hay eh, yuca, yautía, limones, agua, jengibre, eh, batata, ñame. Todo eso hay aquí. Hola. ¿A cómo es la libra de batata? Espérate, vamos a trampa para que me diga. Estamos investigando el precio de cómo se vende en el supermercado y cómo se vende aquí en el hospedaje de Yaque. ¿Usted me puede decir, por ejemplo, el precio de, de, de, el precio de la batata? A 25 pesos. ¿Y el llame. A 45. La vemos que tiene yuca también. A 25 la libra. ¿Y a los limones? A 5 pesos. ¿Y la A 50 pesos. ¿Los limones? 5 eh, pesos la unidad. La unidad, sí. Sí. ¿Eso es un buen precio con relación a los supermercados. Claro, los supermercados más caros. Los supermercados de la yaultía a 70 pesos. ¿A 70? ¿Y todo eh, tiene a A 50. Bueno, ya ustedes vieron ahí. Él dice que en el y aquí tenemos también lechuga repollada. ¿Cuánto cuesta una lechuga repollada? La libra, a 20 pesos. En los supermercados tiene que estar a 40. ¿Y los tomates? A, a 15 pesos el baileo, el pequeño, el, eh, el, eh, el chiquito. Y el grande a 20. Todo eso es por libra, tomates. También tenemos ahí y morrones. Que ahí siempre en el supermercado, los supermercados los ajíes morrones son bastante costosos. ¿A cómo tiene usted la libros de ajíes morrones? A 50 pesos. El supermercado tiene que estar de 75 80 por ahí. ¿Y son de buena calidad? Claro, en primera. ¿De dónde consiguen ustedes esos productos? De Contanzo. Lo bajan en camiones para acá. Sí, ¿cuáles son los días que bajan a traerlos? Los domingos y los jueves. Vienen, se llena de camiones allá atrás, donde desmontan. Sí. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo aquí? Tengamos como un valor, como yo tengo que valer como de 17 años por ahí, 18. ¿Y es buen negocio para usted? Sí. ¿Cómo es su nombre? Aneudi. Aneudi, muchas gracias. Aneudi. Bien, agradecemos la colaboración de Aneudi que está aquí eh, dándonos informaciones. ¿Y usted qué vende estos ajíes? Todo eso, todo los producto. ¿Todo, todo lo que está aquí. Ah, sí. por aquí, aquí es muy surtido, grandísimo. Acá ¿A cómo vende usted los ajíes? El ajista a 30 pesos. esos son ahí cubanelas? Sí. A 30 pesos. A 30 pesos. Sí. Porque esos son más rojos? Aquí están madurados. está madurado, pero uno está vendiendo, la venta está lenta. Ahí hay berro, uno y medio, ahí hay cebolla a 60. Hay ahí... zanahoria a 25, y a 20, hay papa a 20 pesos. Zanahoria a 25 pesos a la libra. Sí, a 20, hay papa a 20 pesos. hay morrón a 60 sí, espérese, a espérese una libra de papa a 20 pesos. Sí. Y de buena calidad. Sí. ¿Dónde está la papa? dala allá. Ah, sí, se ve muy buena la papa. Papa a 20 pesos la libra. Sí. Y usted me dice como que no hay ah, muchos compradores en estos días. Hay poco dinero, hay poco dinero. La gente no está comprando. La gente está comprando poco. Pero pues la gente tiene que comer como quiera, ¿no? Pero ¿no? están comprando poco. No sé por qué. La cosa está barata, quieren mercado y quieren que está cara. Sí. Porque no hay nada cara. Ah, mira, la papa ya me trajo... Unas papas grandísimas aquí, a 20. a 20 pesos la libra de papa, excelente. yo voy a tener que llevarme un par de libras de papas cuando, cuando baje ahorita usted me va a guardar tres libros, me voy a llevar algo, me voy a llevar algo, no, y, y, y, el, y el ajo, ¿cómo es el ajo? El ajo pesos, está barato el ajo, Tayota, esos vienen de Jarabacoa? A 20 cada una, 20 pesos una tayota, una tayota Sí, también sí. ¿Y la remolacha, las remolacha. A 25 la libra 25 pesos la libra de remolacha mil. Todo eso sí. Bueno, hay, hay que comer Lo que usted dice que no hay dinero Hay mucho para comer Pero no hay dinero para comprar Se están pidiendo los productos Dice que se están perdiendo los productos Porque la gente no compra Madurando se está la cosa. Está pidiendo el producto. Porque la gente no está comprando. No, bueno, es porque está muy caro, ¿no? No, pues no está caro porque a 30 pesos la libre a 25 no está caro. Es que no se está vendiendo. Sí, eso sí. Bueno.